Estimados seguidores de aldía.com.es, punto punto nos encontramos a esta hora en el sector de la Judith de eh, la parroquia San Cristóbal. Del, del cantón Quevedo, donde en estos momentos se está realizando una brigada de eh, médicos, bueno, una brigada en sí, porque están realizando pruebas rápidas de COVID-19 y también algunas fumigaciones a propósito de, eh, bueno, no, del tema de la pandemia, ¿no? Es un grupo eh, a, que apoya al presidenciable Guillermo Lazo y también está aquí la concejala Kerly García, quien nos va a dar más detalles del asunto. Bueno, muy buenas tardes, muchísimas gracias, como concejal, ...de Creo 21, porque gracias a la oportunidad que me dio Guillermo Lazo... ...pues de pertenecer a ese partido, estoy en este momento apoyando esa gran gestión... ...del presidenciable como es Guillermo Lazo, hemos traído pues al sector de la Judit... ...pruebas rápidas de COVID, como ustedes pueden ver, ya pues, han estado yendo bastantes personas... ...que se dieron cita en esta tarde y así también estamos con el tema de las fumigaciones para, eh, con amonio guaternario... También tenemos las raciones de alimentos que van dirigidas para personas adultas mayores y personas con discapacidad. De esta manera pues estamos abarcando todo lo que es el Cantón Quevedo, eh, parroquias urbanas y parroquias rurales. Hemos estado el día de hoy también en el recinto Gran Vía, hemos estado en Minón. El día de mañana pues vamos a seguir caminando por todos los eh, recintos de las parroquias de la ruralidad de nuestro Cantón Quevedo y de esta manera llevar este mensaje de nuestro presidente Guillermo Lazo, que una oportunidad es posible cuando se quiere dar ese cambio que realmente necesita la ciudad, el país como seguridad ciudadana, con el tema de leyes, eh, también con el tema de educación, con, preocupándonos por el agro de nuestra provincia de Los Ríos, así también pues con ese, con ese básico pues, que quiere toda la ciudadanía, como es 500 dólares el sueldo básico unificado, también queremos pues, llevar ese mensaje que quevedo y todo el país no están solos, que Guillermo va a ser el representante, que vamos a tener una primera dama, que va a estar en el tema de la socialidad, vamos a tener esa socialización con todas las ayudas humanitarias posibles para que nuestra gente ecuatoriana pues, tenga ese respaldo y ese beneficio que quieren todos los hermanos ecuatorianos. Seguridad. Principalmente el, el reto ¿no? que es la salud y ahora ustedes ya están empezando a realizar ¿no? las pruebas de COVID-19 para de alguna manera conseguir la inmunidad aquí en todo el país. Bueno, te comento que Guillermo Lazo el año pasado, antes de estar de candidato, él tiene una fundación, Salvar Vidas, la misma que eh, vio a Quevedo como un centro muy principal e importante como la provincia de Los Ríos y entregó 30 respiradores al Hospital Sagrado Corazón de Jesús. De esta manera también se implementaron mascarillas y dieron todos los insumos de bioseguridad para que el personal médico del Hospital Sagrado Corazón de Jesús esté activo. También se regalaron dos sillas de ruedas por parte de la Fundación Emprender Quevedo, a la que dirijo en coordinación con la, eh, la Fundación Salvar Vidas de Guillermo Lazo. Es así que ponemos ese ejemplo, que Guillermo Lazo siempre ha estado pendiente y preocupado de la salud de los ecuatorianos, de la salud de la provincia de Los Ríos, de la salud de todos nuestros hermanos quevedeños. Por ello, pues enseguida nos enviaron a hacer todas estas pruebas eh, que es preventivas, que es para la detección a tiempo pues, de las pruebas COVID, pruebas rápidas. Y así mismo hemos tenido buena aceptación porque la comunidad está viniendo, se sigue agolpando y lo importante es tener esa garantía. También se ha exhortado al presidente de la República que todo, pues, todas las ciudades pequeñas sean inoculadas con esta vacuna que, como dice Guillermo Lazo, nueve millones de vacunas en el año de gestión, necesitamos que el presidente esté ya para que pueda inocular a muchas personas que necesitamos las vacunas, que hay gente con discapacidades, siguen habiendo todavía personas adultas mayores que no han sido vacunadas, tiene que llevarse un programa muy, muy amplio, pero también eh, garantizando el derecho a la salud de todos los hermanos ecuatorianos y eso pues lo podrá hacer Guillermo Lazo. Su mensaje final, concejala, eh, de cara también a las elecciones y también con esta situación que estamos pasando sanitaria, ¿no? Muy dura. Bueno, es lamentable por el sistema, pues... ...que estamos atravesando por esta pandemia... ...pero ya el día 11 va a ser el día definitivo... ...de que nosotros podemos cambiar la historia de un país... Eh, ...queremos seguridad, queremos que se derogue... ...toda esa tabla aniquiladora de sustancias sujetas a fiscalización... ...que ha terminado con la juventud... ...que ha terminado con nuestros niños... ...pero que queremos, pensamos que sí existe una esperanza... ...que va, pueden haber y formar leyes... ...que realmente beneficien a la ciudadanía... ...que las víctimas realmente tengamos esa garantía... ...que la policía tenga garantías constitucionales... ...que no sean juzgados... Por por las propias leyes que hoy juzgan a los delincuentes. Eso quitaron el modelo de gestión que tiene en este momento la policía, por eso nos quitaron los UPC, que regrese la autonomía de la Policía Nacional, que regrese el poder de decisión y voluntad del pueblo. Nosotros queremos un país mejor, un país de libertad, un país democrático. Pero esto lo podremos hacer junto a Guillermo Laz. Bueno, muchas gracias a la concejala Kerly García de la lista, creo, ¿no? ella está ahorita con eh, bueno, ¿no? las organizaciones políticas locales, ellos están ellos están aquí eh, de alguna manera dando a conocer. ¿Qué tal, amigo? ¿Su nombre? Carlos Ibarra. ¿Usted? Es, eh, yo vivo aquí un en Quebrador de aquí de, Sí, de, de, sí, sí la Vivo donde es mi hija. ¿Ya? Donde mi hija estoy viviendo porque yo tengo dos casas por allá. ¿Qué le parece esta iniciativa que ha tomado eh, agradeciéndole a la señorita concejal que ha, hace este lindo gesto? Este gesto es tan seguro para todos nosotros los que vivimos aquí en el mundo. En el mundo, porque el mundo está tan preocupado de esta enfermedad. Y agradezco todo, toda esta, esta, esta circunstancia de la señorita. Y agradezco y le deseo que tengamos mucha felicidad. Gracias. Muchas gracias, ¿cuál es su nombre? Carlos Ibarra. El de, de aquí de la Yudí, bueno, Carlos Ibarra, muchas gracias. Así es, amigos internautas, estamos en el sector de la Judí de la parroquia San Cristóbal del Cantón Quevedo, donde en estos momentos se está llevando a cabo eh, este, una campaña de pruebas rápidas de COVID-19, y vemos en imágenes, ¿no? Para, eh, de alguna manera, eh, tener más pruebas, tener más certezas de las personas que se han contagiado y comenzar ¿no? con el cerco epidemiológico, con el tratamiento de cada una de ellas. ¿no? Queremos ver si conversamos también con, con la dirigente esto, no pruebas rápidas de COVID-19 y que se han venido gestionando también en algo, otros sectores de la, del Cantón Quevedo. A ver, en caso de que, en este caso, mi amiga aquí bueno, vamos a entrevistarlo un ratito, ¿ya? En caso de que salga positivo la persona que se está haciendo la prueba, ¿cuál es el siguiente paso a seguir que ustedes realizan? Bueno, en caso de que las personas salgan con positivo, eh, nosotros le mandamos directamente al hospital para que se puedan hacer una prueba de hisopado, la cual le va a detectar eh, de qué grado está la enfermedad, eh, qué cantidad de anticuerpos están generando. ¿Cuántas pruebas rápidas están actualmente realizando? de 150 a 200 pruebas diarias. ¿De dónde son ustedes? del Particular. Particular. Muchas gracias. Bueno ahí está la, la doctora, la experta en este tema y en caso de que las personas de aquí de la comunidad pues den positivo pues van a ser eh, derivadas al hospital para que se les realice la el isopado, ¿no? Que seguramente pues va a ser gratuito también, como eh, lo plantea el Ministerio de Salud. Pública. Así es, amigos. Nos encontramos en la Judith y esta es la información que tenemos para ustedes. Son parte de parte de la campaña electoral que se vive actualmente en todo el país y en estos sectores, pues, eh, generalmente el, que son sectores muy alejados, como en este la Judith, no, un sector un poco alejado. Eh, los candidatos, los candidatos, los partidos políticos locales están haciendo sus respectivos recorridos para poder de alguna manera llevar el mensaje y también aprovechar ¿no? el tema de la pandemia y dar la ayuda necesaria. No no es la primera vez, están realizando otros recorridos, así que amigos estaremos informando más acerca de la campaña electoral a través de nuestra plataforma web www.aldia.com.es, con imágenes de Galo Barzola, informó Erika Hernández.